De otro lado, en las últimas horas, en la intervención que ha tenido el alto representante de la Unión Europea, estamos hablando de Joseph Borrell, sido protagonista de muchas portadas, por sus declaraciones en los últimos minutos, por la doble intención que tiene al hablar del...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 Probablemente alguien pensó que todo se derrumbaría aquí en Rusia No sucedió tal cosa, nada se derrumbó